partido el Rafa con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol Gol Gol Gol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 y en, y en YouTube a través de Rafa Gol. Así que bienvenidos, eh, bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos. Hoy, 27 de diciembre del 2000, nuestro último programa del año. Cerramos el programa, se nos acabó el año, y pues queremos agradecerle a tantas personas realmente que hicieron posible que estuviéramos al aire con todos ustedes, y en primera instancia, yo quiero agradecerle al gobernador de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria, que realmente hizo toda la gestión para que pudiéramos estar nuevamente al aire, en un tiempo bastante complicado, bastante difícil, durante todo este año, por la pandemia, por el COVID, donde el fútbol se paralizó desde el mes de marzo, y apenas, apenas se, se vino a reanudar ahora, a finales del mes de septiembre, hoy terminamos con el título para América, campeón. América hoy es el nuevo campeón del fútbol colombiano. Ganó 2 a 0 el partido al Santa Fe. Hace ocho días había ganado el América eh, en Cali 3 a 0. Así que hoy, entonces, el América, por gol diferencia, es campeón. Felicitaciones a al América de Cali, a sus hinchas, realmente por el esfuerzo, a don Tulio Gómez, el, el gestor de, de esta gesta brillante que tuvo que pues, luchar contra tantas dificultades y con tanto obstáculo y piedras que se colocan en el camino, porque cuando la gente quiere hacer algo siempre aparecen los Zambalán de turno, como le apareció, eh, los de turno, como le apareció a Anemías, el que reconstruyó el templo de Jerusalén, eh, le aparecieron tantos y tantos ambaras que se oponen a todo. Así le pasó a este hombre don Tulio, que siempre tuvo opositores, gente que hasta lo amenazó de muerte allá en Cali, terrible. Y sin embargo hoy vea la décima quinta estrella para el América de Cali. Hemos transmitido esta final también a través de radio, a través de nuestras redes sociales y nos alegra muchísimo por la gente del América. ¡Congratulaciones! Nos hubiera gustado que estuviera Nacional, Medellín porque realmente son los equipos de aquí, de la casa, por donde hacemos fuerza, pero lamentablemente no han podido, no pudieron este año, el año pasado tampoco. Hace rato que Nacional y Medellín no están en la palestra, no están celebrando título estrella. Bueno, así que, felicitaciones para la gente de América. Le quiero agradecer al señor gobernador, decía, al doctor Aníbal Gaviria Correa, porque realmente... Eh, ha sido el artífice que nosotros estuviéramos aquí y yo sí públicamente de corazón le quiero decir doctor Aníbal gracias y aquí voy a dejar el saludo del doctor el doctor Aníbal Gaviria de despedida de fin de año que le entrega a todos los antioqueños para que en el 2021 tengan un año muy próspero y que hayan pasado una feliz navidad antioqueños y antioqueñas en compañía de mi esposa Claudia Queremos enviar a todos un abrazo en este tiempo de Navidad y Año Nuevo. Este año 2020 ha sido, sin duda, uno de los más duros de nuestras vidas. Queremos compartir con todas las familias antioqueñas un abrazo de solidaridad, especialmente para quienes hoy sienten más intensamente la ausencia de sus seres queridos. Agradecer con todo el corazón a nuestro personal de la salud, y a todos los que han contribuido para protegernos y salvar vidas. En medio de las dificultades, los antioqueños saldremos adelante como siempre lo hemos hecho. Empecemos desde ya a construir unidos un año 2021 lleno de esperanza, en el cual avancemos en la recuperación de la economía y el empleo. Y continuemos con disciplina social, ...combatiendo el COVID-19 y protegiendo y defendiendo la vida. Deseamos a todos una feliz Navidad. Vivamos estas fiestas en familia y con toda responsabilidad, cuidándonos y cuidando a los demás. Un abrazo gigante de unidad, solidaridad y esperanza. Dios bendiga a todos los hogares de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia. Bueno... Estaremos entre las personas que nos llamen hoy a nuestras líneas telefónicas. Estaremos entregando este espectacular reloj del Atlético Nacional de Relojes Di Mario. Di Mario, la precisión suiza. Y el balón de Rafa para los oyentes que nos llamen esta noche y, y que nos llamen simplemente. Hoy nos tienen que llamar simplemente a nuestras líneas telefónicas. A ver, me pone las líneas ahí. El 232-4604-01800-515015. 232-4604-01800-515015. Estaremos entregando el reloj de Mario Precisión Suiza y este espectacular balón. Pausa y ya regresamos. Permiso.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 Estamos en el Superdebate, del programa diferente a todos en Red y televisión, nuestra última emisión del 2020. Y en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para, pedir, para decir cuántos pares son tres moscas. Luciano, usted había, le había pedido dice, que al niño Dios que le trajera a Frambuesa del Santa Fe. A Sebastián, a, a, a, a, Fabián. A, a, Buena, a Fabián Zambuesa, que se lo trajera para Nacional. Pero se lo, le van a traer un rack por ahí desde el Uruguay, dice que suena por ahí un rack. Y Realmente, pues, lo de Nacional no es como preocupante. Señor González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos. ...especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad... ...muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la FAE los va a salvar... ...a propósito de Atlético Nacional, tengo que hacer una observación... ...para un medio escrito, un medio impreso de la capital antioqueña... ...que publicó en sus páginas que Nacional no es campeón del fútbol colombiano... ...desde el 2015, eso es una falacia... ...el último título Atlético Nacional fue en 2017 primer semestre bajo la conducción técnica del señor Reinaldo Rueda, ¿se acuerdan del 5-1 que le clavó al Deportivo Cali? Fue en el 2017. Quiero creer que el error se debe, como decíamos los periodistas de la vieja guardia, al diablillo del linotipo y no a la perversa intención del cronista que escribió la nota. Quiero pensar que fue el diablillo el hinotipo en esa inocencia pero, pero ya no que me caracteriza. Con eso hoy en día. No, pero yo, yo, yo, lo, yo lo tengo aquí metafóricamente. El diablillo del hinotipo hizo meter los guayos al cronista que escribió la nota. Y no la mala y perversa fe del señor de Marras, que yo conozco, que es un caracterizado y gran seguidor del equipo vecino de nosotros. Bueno. Echa esta claridad. ¿El diablo se le metió al vecino? Echa esta claridad. No, porque es que el muchacho es muy hincha del Deportivo Independiente Medellín y, y parece que no lo disimula ni siquiera cuando escribe algo de Nacional. Está bien que odien a Nacional, pero diga la verdad. La historia de Nacional ya está escrita ahí. Ahí está escrita. No, no se le están pidiendo que le metan arandelas ni, ni, ni que le metan cosas raras, porque es que eso está ahí. Y es muy diferente un título en 2015, decir que el último título verde fue en el 2015, a decir que el último título verde fue en el 2017. No, no, no, no, no cuenta, no, él habla de los campeonatos regulares de la Di Mayor, los torneos estos de de, mitad, de, de medio año, de Di Mayor, y, le, y claro, la última corona fue en el 2018, ¿19 fue o 18? La famosa Copa Colombia, pero bueno. 18. Eh, hablando de Atlético Nacional, sí Ajá. hay una tranquilidad completa, no hay movimientos, se acaba el año, el equipo ya Usted está trabajando. ¿Está seguro que Nacional sí salió campeón en 2017, primer semestre, si ¿sí? el señor Reinaldo Rueda se fue? No, Reinaldo Rueda fue claro. campeón de Copa Libertadores y fue campeón en el siguiente semestre. ¿Y después, se se, y después de ese título se fue. Pero... Después de que quedó campeón con Nacional, se fue. Sí, sí, es casi claro. la historia. Pero, pero, Fue campeón en el 2016. Es estadígrafo también? De la Libertadores, <risa> no, estadígrafo no. <risa> estadígrafo no. Es como, yo cómo voy a decir públicamente no. Medellín apenas tiene dos títulos en el fútbol colombiano. Es una falacia. ¿Usted no se enojaría? ¿No le chocaría eso, señor Osorio? Que voy a llegar a decir aquí alegremente. No es que como Medellín lleva en, en 107 años dos títulos... ¿A usted no le chocaría que dijera semejante barbaridad? Claro. Ah, bueno. Y, y también me enojó con usted cuando la semana pasada dijo, dice que no, hay otro equipo por ahí que en 106 años tiene 6 títulos. Y yo estaba haciendo cuentas. Ni... Hay 10 equipos en Colombia. Hay 10 equipos en Colombia que no tienen ni siquiera la mitad de las estrellas del Medellín. Y hay equipos que ni siquiera tienen un título en Colombia entonces. No, pero yo estoy hablando ah, de equipos grandes. No porque... Yo no, si estoy hablando de... De no, porque si vamos a hablar de ofender, que usted es muy dado a no. eso, usted es el rey no. del ofender. No, él es incapaz no No, no, no, él es no, incapaz no no no, no, ta... no no no, él es incapaz te... No, Solamente no, le tengo a Guisa, de ejemplo, unos datos que estarían erróneos ahora qué mentira dije que en ciento pico de cuántos años son Cien, más de 100 tenga seis títulos eso qué mentira es sí pero mira que hace cuentas que los cúcuta se han ganado un campeonato sí, hay equipos que, que no han ganado es que un no solo comparo campeonato como el quindío yo, como el Deportivo no pereira la importancia del medellín con cúcuta y con agua bueno, la comparo con nacional con millonarios, ah, con Santa Fe, con Deportivo bueno, pero Cali, a usted le preocupa ah, la situación actual de Nacional, no, que no ha sí, contratado sí, todavía. Sí, ¿Qué le preocupa, pues, se, acabó la... el año, se acabó el año y apenas dos jugadores de los siete que pidió el señor técnico. Y ya el equipo entrena, ya el equipo trabaja, pero no se ve luz al final del túnel. Pura especulación, hablan de un muchacho uruguayo que viene de un equipo de la quinta división uruguaya... Es que yo digo una cosa, hombre, traer gente de la quinta, pues se busca en Colombia. Porque por muy mal que esté el fútbol profesional colombiano, por muy mal que estemos, según dicen ustedes los que viven del fútbol colombiano, como yo. Yo digo que no estamos tan mal. Yo digo que no estamos tan mal, pero ustedes te lo el mismo cuento. ¡Como estamos de mal! No nos hemos ganado la Copa Libertadores, como estamos de mal. Y para ganarse la Copa Libertadores hay que tener un poquito más que dinero entonces decía que para traer un tipo de Uruguay de, las, de la decimanovena división o de cualquier equipito de Uruguay pues porque no se busca en Colombia y como así que están buscando un delantero en México y el mejor atacante de Colombia está aquí, no tiene equipo y se llama Fabián Sambuesa pero como nacional andan dormidos Junior que sí si está despierto ya le echó el ojo al argentino ya le tiene los echado al argentino y seguramente se lo llevará porque Amaranto Perea sí sabe dónde pone las garzas. Usted le, conclusión, a usted le quedó mal su papá Noel, porque usted le pidió pues a San sí. y parece que se le adelantó Junior. No, pues Don sí, está sí, ha quedado mal en todos los sentidos. Saludo a Gustavo Osorio Salazar, bienvenido. Le llegó Agustín Buletis, cambio en Medellín sí le ha llegado. Le llegan jugadores ahí pues para que no sean... Y no falta y no que acá de pronto la cobarde envidia diga que Medellín eh, Trajo pura, menuda, puro, puro rezago, pero mire, yo espero, porque entre otras cosas yo este fin de semana escribí un comentario llamando al hincha Independiente de Medellín, porque pasamos, pasamos de hacer un año, de tener un año terrible, el ridículo en Copa Libertadores de América, vender todos los jugadores, contratar técnicos de poca monta, a tener un técnico de categoría de la jerarquía de Bolillo que se lo quisieran selecciones y se lo quisiera también equipos grandes. Entonces yo creo que hay que tener mesura, señor hincha de Independiente Medellín, porque yo veo que algunos ya están descalificando a los jugadores. No, yo no descalifico a los jugadores que hoy contrató Independiente Medellín, porque algunos son muy buenos, otros puede que no hayan hecho la historia que se necesita en el fútbol colombiano, pero como los trajo Bolillo Gómez, él los pidió y se los trajeron, y ya tiene el equipo armado, pues entonces démosle un compas de espera a Bolillo Gómez. Es la fábrica no, de humo cómo ya no va? Raúl ya no eh, venda, Raúl ya no venda, no, no, es que, quédese tranquilo no, no, con su no, equipo, no, no vaya a es que, vender, no es que le, le, vaya a vender. No es que le doy esta noticia, difícilmente Medellín se va a vender, por una razón, por más que la fábrica de humo haya pasado como de seis compradores. Y el decir de la fábrica de humo es, no, lo que pasa es que los negocios se han dañado, se han ya dañado seis compradores, eso es increíble. vea les digo una cosa, difícilmente se vende Medellín, al menos en el año entrante, porque don Raúl Giraldo, que es el que manda por hoy, por estos días, le dijo a Bolillo Gómez, ya no le puedo contratar más jugadores. ¿Quién lo dijo? Raúl Giraldo de Granada, Antioquia. El señor Bolillo es... Gómez, señor Bolillo Gómez, ya no le puedo contratar más jugadores, porque tenían listo a John Pérez pero ya don Raúl Giraldo le dijo que no, que tal vez de pronto se daría la pela por ahí, por un zaguero central que está pidiendo urgentemente bueno. Román Torres. Entonces, A ver, ya, ya se acabaron los plantones. Ya el Dan Carlton puede funcionar normalmente, ya la vida del Dan Carlton no está, no está en este momento sí, desvirolada, porque sí. como hay tantos plantones todos los días uh -huh. y tanto rechazo a Giraldo, vio don Raúl. Pero, pero vos estás de, de acuerdo Raúl? con los plantones. Vio don que Raúl. Es que, apoyo, ¿vio apoyo? Es, es que estoy de acuerdo ah. con los plantones, ah. lo que estoy acuerdo es con la posición como la suya, que usted estaba de acuerdo con los hinchas Yo y ya está tirando reveres. Con ese que no puede estar de acuerdo. Usted siempre dijo, los hinchas tienen razón. Claro, hay que exigir claro, la venta del equipo. Claro. Y ahora está tirando reversa. No. Ahora está diciendo, don no, pero, pero si Raúl, si Pero si el señor Raúl Giraldo no, se ha dado la peli y le ha contratado ocho, a hoy ocho jugadores, al Entonces técnico, que no venda. Y, el, y el técnico está Entonces contento, que no venda. Está, está conforme con la nómina que le han armado, yo espero, yo espero. Entonces que no venda. Se venda. acabó el problema, don Raúl. La ya fábrica... el señor Osorio... Entra a, la, fabrica, a, a la, la fábrica de la de conformidad humo. y ah, no, no pronto la de humo no. No venda, no. Dígame que lo que sea, menos la de Humo. Mira, no venda, ver. señor Ginaldo. En está la bien. mesa de la polémica del debate del debate le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Buenas noches. Hola, señor. don Rafa con el compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Empecemos por el título de la América, porque indudablemente al final de, de cuentas, después de Nacional Millonarios, América es el equipo de tercer mejor hincha del país. Y que completa 15 títulos que, que alcanza millonarios en esa posición, en la segunda posición, detrás de Atlético Nacional que tiene Seguimos 16. Seguimos siendo el rey. América bicampeón, ¿no? Primer semestre, segundo semestre. Y don Tulio, como usted lo dijo, Tau, Rafa, hay que reconocer a don Tulio que aguantó, aguantó, aguantó, eh, y tuvo un momento crucial. Cuando en medio de la, pende, de la pandemia saca al técnico campeón Guimaraes, saca a pisano su estelar volante armador argentino y saca a su goleador Michael Rangel, se ahorra con la salida de los es tres el, Pizano, 50%, el 50%, del, 50 del salario total de la América, se lo ahorra Don Tulio y trae un técnico que como Juan Cruz Real, pues realmente era imagen bajita eh, del, del Jaguar oh, y de la Alianza Petrolera. Y le faltó Juan Juan el Cruelpi, porque América cuál? tenía más nómina el año pasado bueno, con Guimaraes eh, ahora y Juan Cruz Real trae dos tipos de Europa que le dan la mano como... Usted ¿A usted se va a quedar aquí, en el saludo no? ahí. Sergi, Sergi Escobar, que es español, y Leonardo Felicia, argentino, llegan de Europa y le dan la mano como sus asistentes técnicos. Eso es un poco La gente lo conoce. Y pone a Cristian Julián, el único colombiano en el cuerpo técnico, como preparador físico. Hoy los hinchas del América están, están celebrando sin este protocolos este, de qué? seguridad, <risa> sin protocolos, sin tapabocas, sin distanciamiento. ¿Qué hará celebrar con distanciamiento? Gravísima la situación en Cali, en Bogotá y en diferentes partes del país. También saludo para la gente de Luila, nuestro amigo Dairo Pérez, campeón no, tricampeón de la primera vez y en el semestre, en el primer semestre, cuando finalice el primer semestre del otro año, va a ver cómo sube a la primera categoría nuevamente, falleció el padre Leonardo Correa Ferrucho nuestro colega al poeta Jorge Correa, un saludo muy especial, el programa que sigue a continuación en el Rafa Ventanal gol, de los Recuerdos en el Ventanal de los Recuerdos, un saludo muy especial don Rafa Goli, estaremos a hablar, ay, Harold Rivera, hombre, reconocer al técnico perdedor, Harold Rivera 50 puntos, el mejor equipo del año en la reclasificación, el equipo de más goles, etcétera, etcétera, un eso? tipo que eh, sigue estudiando, hoy estaba hablando con Sánchez Cobar, estaba hablando con Sombra Dura, me dice, ese tipo, está, estamos haciendo un curso en España, te, eh, a través del internet, y de las mejores calificaciones es eh, Harold Rivera, un técnico para echarle el ojo con este Santa Fe, con escasísima nómina ¿Y bueno, la selección y Colombia. En, fue selección Colombia fue eso, selección Colombia, Colombia sub-17 Harold Rivera, técnico estudioso, estudioso mi estimado Rafa Gol. Bueno, bueno Rafa Gracias, Cirujano. En la mesa de la polémica del debate, Juan Diego Arroyave, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gol, saludo especial para usted, para todos los televidentes. Un abrazo, felicitaciones a la gente de la América que gana su estrella número 15, con un técnico como Juan Cruz Real, muy cuestionado cuando llegó, se sabía de dónde venía, y con un don Tulio Gómez que le cayó la, la boca a todos sus detractores. Felicitaciones a la gente de la América, ganaron bien, eso no hay que negarlo, ganaron bien su estrella número 15. Bueno, aquí toca esperar, ¿no?, Toca esperar porque todo este tiempo, con la expectativa que hay con Atlético Nacional, viene Copa Libertadores, viene una cantidad de torneos, calendario bastante ajustado. Ojalá el equipo contrate y contrate bien. nos estén acostumbrados a que sobre la hora comienzan a llegar los nombres. Eso, eso ha ocurrido siempre. Escuchamos las palabras de que, de que pasa el tiempo y que no han llegado refuerzos, no se hablan de contrataciones, sí. Jugadores que vuelven, sí, llegaron tres. Ahora se confirma lo de, lo de Marulanda y lo de. Y, y, y, y, y también la, la, la, la otra contratación, la del. Banquero. La vanguero de Banquero lateral izquierdo. Pero ahora se habla ya que un central, que RAC, que la verdad, la verdad, conocemos, hemos conocemos, investigando mucho sobre este defensor uruguayo. Y es un defensor que nos dicen es muy lento, bastante lento, pero que tiene muy buen juego aéreo. Lo que quiere decir que seguramente Nacional va a buscar fortaleza por esa vía, que es uno de sus talones de Aquiles y lo evidenció. ...con todos los esquemas que planteó en el pasado el equipo Atlético Nacional... ...vamos a ver qué pasa, nos dicen que está muy cerca este Jonathan Rack, ...que viene del Montevideo, eh, Torque City, equipo que es sucursal del, del Manchester City... ...y que nos cuentan está haciendo una gran sede deportiva en Montevideo... ...pero vamos a ver qué pasa, esperemos qué pasa con Atlético Nacional... ...que todavía no anuncia, de las seis contrataciones que pidió el técnico eh, Guimaraes... ...ya van dos, faltan cinco... Esperemos con quién llega el técnico Hablan de un nombre por ahí de, de, de este Riquelme, el goleador de, del Bolívar de La Paz Están hablando con él Hablan de una cantidad de nombres Un Leonardo Fernández Un eh, delantero por, por, por derecha Que juega ahora actualmente en Tigres de México Uruguayo Diminuto, que muy, de muy buena pegada Tantos nombres Esperemos cuántos serán realidad Con Medellín, ahí se sigue armando Ahí hablaron hoy de un jugador Robert Harris, un central con, eh, con perfil zurdo, que podría llegar de proveniente del Real Cartagena. Dicen que es del equipo Real Cartagena. En Cartagena anuncian que ya es contratación de independiente Medellín. Todavía no lo oficializa el equipo eh, Escarlata. Así que se siguen sumando nombres y nombres a la lista de jugadores que van a llegar al poderoso de la montaña. También tiene que pensar muy bien cómo se va a armar para enfrentar la temporada 2021, que va a estar bastante ajustada en cuanto al tema calendarios, y ahí sí que Necesitan los equipos tener una nómina fuerte, don Rafa Gracias. Don Elkin Lao, bienvenido a la mesa de la polémica, a la mesa del debate hasta ahora. Don Rafa Gol, saludo muy cordial para usted. Abrazo, rompecostillas para mis compañeros televidentes, internautas. Esto es Rafa Gol Radio Televisión 2020. Lo primero, felicitaciones es cierto, a la gente de América de Cali, su técnico que propuso un buen planteamiento en Cali, porque el título de América fue en Cali con esos tres goles. Y a Santa Fe no le alcanzó el día de hoy. Lo segundo, hay que decir las cosas como son. América de Cali le favoreció que cuando enfrentó a Nacional y a Junior, les dio a muchos de esos jugadores del Verdi y del Junior coronavirus. Y estos eran diezmados ante América de Cali, pero ellos no tienen la culpa. Lo otro, don Augusto Velosa. En este momento y en los últimos 30 años, los equipos de mejor asistencia en el país son Nacional y Medellín. Que Nacional... América y millonarios tengan cantidad de hinchas por doquier es otra cosa, pero hasta millonarios se está relegado en el tercer lugar por tema de asistencia, hablo frente al equipo América de Cali. Lo otro, mire, yo, yo en esto no quiero ser conformista porque estoy notando que es cierto, muchos compañeros han pasado a decir que no son de la fábrica de humo pero sí de la fábrica de conformismo. Oiga, sorry, Por eso es hablan. que en el Deportivo Independiente Medellín y hay mea culpa de los medios de comunicación nosotros, muchas veces no le exigimos a Independiente Medellín y yo voy de frente. Es bueno Medellín que haya contratado jugadores porque en la actualidad con lo que hay, el que llegue, el que vaya llegando, está superando a la actual nómina. Pero hay que decir las cosas como son, hay dos refuerzos que marcan diferencia en este Medellín de los que llegaron. Hablo de Mier y hablo de Jaime Sánchez y el técnico del equipo rojo de Antioquia. Los demás son sumatoria y esperemos que el técnico, que no es Mandrake Bolillo, lo reitero, haga las cosas bien con este independiente Medellín. Sigo pensando que la mejor victoria del equipo rojo es la venta del equipo y no se vende el equipo y lo que dice don Gustavo es para pensar que dice Bolillo, eh, advirtió el máximo accionista Bolillo, que solamente le queda plata de pronto para un refuerzo y entonces el equipo no se va a vender entonces están diciendo mentiras señores de Atlético Nacional no me queda la menor duda viendo los nombres de América y de Santa Fe Nacional tenía mejores nombres y debió estar en la final del fútbol col colombiano de mitad de cancha hacia adelante lo que pasa es que no hubo un planteamiento importante de técnicos anteriores y de jugadores que sigo diciendo han salido varios de Nacional pero deben salir más y qué pena, aquí estoy de acuerdo con mi amigo Luciano Señor presidente Nacional, es que el campeonato empieza la segunda semana de enero y veo solamente un jugador que marque diferencia como vanguero. O será, voy a suponer algo, estaban esperando la final que se jugase entre América y Santa Fe para contratar jugadores de esos equipos y anunciarlos mañana, porque veo muy lento a la gente de Atlético Nacional. Señores, aquí hay alegría. Somos Rafa Gol Radio y Televisión y nos sobrepusimos a todo. Hasta la pandemia, señores. Bueno, muchas gracias, y eh, este año que está por terminar, eh, cumplimos los 20 años de Rafa golray Televisión con este proyecto, con este proceso, y queremos agradecerle a la Cámara de Representantes, que pues nos ha hecho un homenaje también y durante el transcurso de este año, y precisamente pues queremos agradecerle al doctor John Jairo eh, Berrío, representante de la Cámara, quien... Eh, el nombre de la, de la Cámara de Representantes nos hace el homenaje en esta noche al gran equipo de Rafa Gol. Doctor John Jairo Berrío, buenas noches y gracias por el detalle. Buenas noches, Rafa Gol. Hoy estamos entregando de parte del Congreso de la República, porque como congresista solicité a la Cámara de Representantes entregar una condecoración a Rafael por sus 20 años de servicio al deporte, a la noticia del departamento de Antioquia. Y queremos celebrar en compañía de ustedes porque 20 años no se cumple cualquier, cualquier programa. Yo les los felicito. ¿Qué están sintiendo ustedes después de 20 años de trabajo arduo en favor del deporte y de las noticias deportivas en todo el departamento? Pues representante, muchas gracias. En representación de todo este equipo grande de Rafa Gón Radio y Televisión, mucha alegría. Y este reconocimiento antes para nosotros es para los televidentes, para los oyentes, para los internautas. ...y sabe que es un reconocimiento importante. Le quiero preguntar algo. Claro que usted me está preguntando a mí, pero yo la voy a Cuando usted fue ponente de esta posibilidad en el Congreso, ¿qué dijeron los representantes a la Cámara? dieron de una o de el tema. Fue una respuesta positiva. Esto normalmente se tramita ante la presidencia del Congreso, ante la mesa directiva y la mesa directiva estuvo totalmente de acuerdo porque conocen el valor que tiene la información. Pero sobre todo, que un programa lleve 20 años al servicio de la comunidad... Eso no lo cuenta toda institución. Hágame una pregunta, hágame la pregunta, que lo está haciendo ella, ¿no? Simplemente es cuántas personas componen a Rafa Gol y cuánto llevan en promedio todos allí. Pues cuántas personas, primero es el grupo deportivo más grande de Colombia. Actualmente está Rafa Gol, Luciano, Gustavo, Velosa, Arroyave, Yaqui, Juan David Parra, James Iris la voz, quien se me queda y todos los que han pasado por el gran equipo de Rafa Golinares, es mucha gente Oiga, muchas gracias todos están cuidando bastante ahora en esta pandemia porque hay algunos que tienen un poquito de edad pues, pues Velosa se fue a un centro de recuperación en el oriente antioqueño pero todos nos estamos cuidando muy bien, le hago entrega entonces a nombre del de Congreso de la República a la Cámara de Representantes el pergamino por medio del cual se le reconoce a el programa Rafa Gol como una institución, no solamente deportiva, sino informativa en el departamento. Señor, ¿le gusta a Burillo como técnico del Medellín y su equipo? A mí me gusta y yo creo que este año sí va a ser. Eh, la voz, el micrófono es suyo, le perteneces a usted. Gracias, representante a la Cámara, por Centro Democrático Congresista de la República, le hace reconocimiento a Rafa Gómez Radio y Televisión. Nosotros, 20 años de triunfos, hincha del Deportivo Independiente Medellín, tiene los ojos pequeños y aquí estamos para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor John Jairo Berrios. La verdad, aquí hemos recibido, pues, eh, en esta noche el reconocimiento que nos han hecho a través de la Cámara de Representantes. Así que muy, pero muy agradecidos porque, bueno, como decía Luciano, no lo merecemos. Ver, sí, mira. es que son 20 años de una lucha constante contra todo y contra todos. Y cuando hablo de todos, hablo del colegaje, que no ha sido el más correcto a la hora de juzgar el trabajo de los colegas. ¿no? Por eso yo renuncié al periodismo. Entonces, muchas gracias invitado, a todos, ¿qué? muchas gracias a todos los representantes que apoyaron, que apoyaron el proyecto, muchas gracias al Consejo de Medellín por estos reconocimientos bien merecidos que los tenemos, porque 20 años, como dice el tango, 20 años no son nada, pero para hacer una empresa 20 años hay que tener muy buena voluntad y hacer mucha patria a través de esa empresa. Sí, algo, algo hemos hecho, algo hemos construido. ...cuando el Consejo de Medellín dio un reconocimiento hace ocho días y ahora eh, don Luciano, es la Cámara de Representantes la que da este reconocimiento. Así que, hombre, y sobre todo que nos enorgullece saber que nacionalmente este programa es uno A, porque en la Cámara de Representantes, quien fue ponente de darle este reconocimiento al gran equipo deportivo de Rafagol, no tuvo ninguna objeción, así que todos votaron a favor de este reconocimiento, y eso nos enorgullece, y ahora que nos están escuchando los representantes de la Cámara de Representantes de todo el país, pues hombre, un saludo para ellos también. Lo que sí es cierto es que por primera vez en la historia de un grupo deportivo radial, el Consejo de la Ciudad, en los diputados los diputados también lo hacen. La Cámara de Representantes del Senado de la República, eso no había pasado realmente en la historia de la radio deportiva y nos da mucho orgullo que eso esté sucediendo con nosotros, mi estimado Rafa Gol. Y qué bien que llegue este reconocimiento para un grupo que se ha mantenido durante 20 años soportando de todo y sostener en la parte económica también esta marca para que siga siendo en ese nivel que se mantiene. Y ahí no sí, de ahí no pasa, no baja, antes sube, escala, escala. Gracias a este reconocimiento, porque es eh, darle a este grupo lo que se merece. El éxito de este grupo deportivo, y lo digo abiertamente, afortunadamente no ha sido la rotación, ha sido tener una nómina básica con una estructura interesante, como en el fútbol, arquero, defensa, volante, delantero, eso ha tenido Rafa Gol Radio y Televisión. Muchos compañeros han estado con nosotros, bendiciones también para ustedes, don Giovanni Escobar, nuestro community manager, don Ferney, nuestro eh, camarógrafo también. A todos ustedes, Manzana. algo que me dijo el representante... James Ospina. El, eh, James Ospina, es que, es que los Manzana. que no mencioné los estoy mencionando ya, porque la mayoría todos eh, los he mencionado, claro, James también lo mencioné. Mire, dijo algo el representante Berrío para corroborar lo que dijo don Gustavo. No hubo debate esta vez en el Congreso, es que en el Congreso debaten como debatimos aquí. Y no hubo debate en el Congreso cuando el ponente, don John Jairo Berrior, le presentó a los representantes a la Cámara y a los congresistas la posibilidad del homenaje. Porque en el país, me cuentan, don Germán Blanco, representante a la Cámara, Carlos Andrés Trujillo, senador, me dicen, muchas veces nos sentamos en el Congreso antes de comenzar los debates y hablamos de lo que dicen en Rafa Gol en torno al fútbol. En todo el país bueno. nos ven. Bendiciones y este triunfo es para ustedes también. Bueno. Entonces, a todos los representantes, al público en general, gracias por apoyarnos, respaldarnos y gracias a Dios porque nos va a permitir llegar a los 21 años. Esta pausa y ya regreso con ustedes. Permiso. Ya vuelve el super debate por Tele Antioquia.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 El Superdebate por Teleantioquia. Antioquia en Navidad, bendiciones y prosperidad. Navidad, con el equipo deportivo de Rampa Gol. En, en familia, en paz y en amistad equipo deportivo de Rafa Gómez proseguimos en el superdebate. este es nuestro último programa del 2020 y como, como siempre eh, hay que estar haciendo el resumen podemos decir cuál fue el mejor jugador de nacional y del medellín en este 2020 Vamos con Nacional, para usted Luciano, ¿cuál fue el mejor jugador de Nacional este año? Pero espero que esto no admita discusiones, porque estos son temas totalmente subjetivos. Para mí el más teso de Nacional se llama Valdomero Perlaza, <risa> y del Deportivo Independiente <risa> No, espere no, un momento, ¿y por qué? Porque hombre fue un tipo que aportó liderazgo, aportó fortaleza, le ganó la partida a Tobac, y a Sergio por allá Osorio. No, le ganó, le ganó no, la partida que, a todo el mundo. que no hay debate. Por, debate. Eso, por eso advertía que evitaba. Subjet, que es subjetivo y no voy a hacer debates con nadie. No. Usted me pregunta por qué le voy a argumentos. Argumentos, como decía nuestro presidente Uribe. Argumentos. Hombre líder en el medio campo. Llegó con muy bajo perfil y le ganó la partida a toda la crónica deportiva. A todo el periodismo paisa le ganó la partida. Convirtiéndose en pilar y cabecilla fundamental en Atlético Nacional. Tuvo un partido malo, desgraciadamente para él. El último que hubo en América fue malo para él, pero el resto del campeonato cumplió cabalmente como lo que es un auténtico león del medio campo verdolaca. Bueno, que en ese caso, ya tenemos un voto para baldomero <risa> <risa> Perlaza. Para usted, Gustavo Osorio, no, no, estamos para... hablando de Nacional. ¿Cuál es no, el mejor mí, jugador no de Nacional mí, en el 2020? Para mí, el jugador del semestre tiene que ser el jugador más regular y ese fue el rifle Andrade por la regularidad del rifle Andrade sí. bueno, ya, entonces esto está 1-1 uno, uno. Usted es cirujano del comentario, ¿por, ¿por quién eh, vota? ¿Mejor jugador de Nacional? Igualmente el rifle, ¿no? Añoñi. Talento, pase, Añoñi. gol, Añoñi. cambio de frente, <risa> asistencias. Añoñi. Me alegra mucho porque los volantes armadores en Nacional y Medellín volvieron a florecer, que se habían desaparecido los 10 profes. Algunos técnicos dicen que no, que ya el 10 no juega no con 10. Pues los mejores fueron los 10 en Nacional y Medellín. Bueno, entonces voto para el rifle va 2-1 no gana el rifle Andrade año ¿Y, y es qué dijo usted que esto era no. qué ah, no, no, no. y yo qué estoy diciendo no, no, Añone. Añone. el que quiera saber qué quiere decir añoñi consulte en el diccionario claro, ¿no? ya, eh, de sí, palabras ya, de Carillo y Aldomero, no se puede vivir no sin hablar de Juan Carlos Osorio y ya él yo... Ana... sin nombrarlo pues. a ver, sí, sí, ya. ¿Y, sí, sí? el señor Aldomero. Juan Diego Arroyave ha dos personas pero de... calmate ventarrón a ver Juan Diego Arroyave ¿Cuál mi, fue el jugador del año de Atlético Nacional? Mi concepto, mi sí. voto, y no es dirigido, nadie me lo ha dicho, es personal, como debe ser. ¿Baldobero? Se llama Andrés El Grifo ah, Andrade. ¡Ah, ah por fin! Sí, Ese es el mejor jugador de Nacional por su regularidad. Por fin, por fin. Fue el jugador que cada partido, ¿en cuántos partidos se lo figura? Si miramos las calificaciones que hicimos en el superdebate de radio, ¿cuántas veces fue el mejor calificado? Si revisa las planillas, don Rabagón. Bueno. Don Augusto Velosa, el cirujano, ya yeah, yeah, votó, claro, a ver, el claro, claro, quien claro, lavó, claro. entonces va hombre? ganando el rifle. Claro. Sí, va ganando el rifle, ya pero sé un... que regalarle a un amigo que no le he dado su traído de Navidad, pues no le llegó lo de Zambuesa, pero sí le va a dar un bono para que vaya una muy buena óptica, porque es que el rifle Andrade, señoras y señores, jugó 21 partidos en el fútbol colombiano, marcó 7 goles y 9 asistencias ¿Ah? de gol. Fue el jugador goles, con mayor cantidad de goles en Atlético Nacional. En Copa Suramericana, cuatro partidos. Un gol y una asistencia. Si hablamos de resultados como tal, al rifle Andrade es el jugador más teso del año. Eso sí, rifle, por favor, no tiremos pólvora, vea que te quemaste las manos un muñeco en Río Negro en, en diciembre. Pero bueno, eso es otro tema, eso que sirva de enseñanza para el mundo entero, la no quema de pólvora, pero este sí que siente esa camiseta, y eso que no es hincha de Nacional, pero la siente como cualquiera. Bueno, entonces, el jugador más teso del 2000. 20 en Atlético Nacional es el rifle Andrade. No, ya no es el rifle, es el explosivo Andrade. Ay, oh, qué risa. Oh, Arroyave. Ahora entre, sí, entre otras eh, cosas Ahora sí busca Arroyave eh, para entre que, entre otras que le haga otras la segunda. Cosas, ahora le igual entre otras cosas para que una vez se bajen de las nubes ustedes, señores comunicadores. Yo no entiendo por qué están pidiendo y es que, que se pronuncie Nacional. Eso es que tiene que pronunciar, no, que es un personal, caso particular, sí. es un caso privado de él, claro, es la vida privada de él. Hay que la ciudad tiene que culpas. y entonces lo tiene que sancionar, insinúan ustedes los periodistas, ¿cómo así? Eso fue un problema personal de él y el afectado es él directamente, ¿cómo así? ¿Cómo así? Respeta la vida privada de la gente, pues. Bueno. Pero ya salió Sergio con el chiste, arrollave, juá, juá, juá. No, no, no entiendo que el gordo, después de todo lo que sí, le humilla a claro. Luciano, no, se ponga es que a hacer se la segunda. No, pero es que es hace no, no, no, si una, no. una salida en falso de Gustavo, con, con todo respeto. No, ah, si una en falso de totalmente Gustavo. Pues. ¿Qué diferencia, no, ¿qué diferencia no, hay entre no, el no, rifle no, no, y el no. explosivo? Totalmente verdad, en falso, totalmente sí, sí, sí, en falso, sí, sí. carente. Primero, sí. primero de humor. Ajá. Es un humor perverso, corrosivo. <risa> ofensivo. Y ofensivo. Y segundo, si fuera al revés. No, no, no. Si... Aquí un jugador de se Medellín que una vez. Ajeno. Ese sí fue explosivo. Eh, un jugador que una vez explotó unas papeletas que llevaba pegadas en el cuerpo. Y ahí sí te reíste de él. Un es jugador de Medellín, ahí sí te reíste de él. Sí, me acuerdo. Por de eso, radio. perfectamente, ya he salido de tono. Y espero que usted... Bueno, de usted se puede esperar que le diga el rifle Andrade, ah, hombre, rifle, escúchame que me, que, que me sí, descaché. Sí, Gustavo, qué papeleta no de comentario Él no es capaz de hacer eso. No se puede no, esperar no. eso de ella. Tiene razón. Sí, amarilla para Gustavo, qué, sí, ¿qué papeleta sí, que de comentario. Amarilla, pues. No, no hay derecho. Por charro Porque no. usted lo pidió, amarilla para Gustavo no le parece? Le parece? Una, una ¿todo amarilla? No, todos la pidieron. La pidió la voz. Oiga, una amarilla con presión. No, no, no, no, no, no, no todos no, no, no, la no, pidieron, Está peor que el Mosquera. Usted se da cuenta. Como dijo la muy papeleta su comentario. Que esto sirva de ejemplo. Vamos a elegir el mejor no jugador de Independiente de Medellín este año y comienzo con usted, don Gustavo hincha del Medellín. Vea, en el Medellín fueron poquitos los que se salvaron. El arquero, el arquero Mosquera Marmolejo porque se ve qué bobadilla de lo poco que hizo fue repotenciar a este arquero porque nadie, ningún aficionado me puede decir que esperaba lo que hizo Mosquera-Marmolejo. Y Reina, me parece que el jugador más regular, eh, entre, Pero, Reina, de los dos, entre Reina y Marmolejo, hombre. entre Reina y Marmolejo, me quedo con Reina. Bueno, Reina. Luciano, eh, del Medellín para usted cuál. Solamente uno, porque sí. por él se evitaron... Tantos ridículos que vivió el plantel vecino, el señor Mosquera Marmolejo, de quien dijeron aquí... En este programa, como aquí es, es el programa de la Voltereta, aquí deberá tener el Circo Egre un vigilante para sacar esos malabaristas que se tiran y dan la vuelta vueltas. Canela, y todo lo demás. Sí, para pa que se monten en la cuerda floja y canela. salten y, y, y den vueltas. Aquí dijeron que era indigno de ser portero el Medellín. Y gracias a Mosquera Marmolejo se evitaron tantas vergüenzas peores de las que vivió este año el equipo rojo. ¿Y usted nunca hizo una Voltereta aquí? No, en el nada, no, no, nada. no nada. ¿Le parece la de Hace ocho días, le parece poca la del el programa del domingo pasado cuando había dicho en radio... Que Mier, sí, era sí, sí, mostrame, Martín, no, Mier era un golpe de opinión. Matías Mier era un golpe de opinión. Y aquí programa, yo que no. Si lo tenés, y miré. Eh, mostralo, pero Velosa, Velosa, que la, me, me, el, los reto la voz, a que la, la voz. traigan. Escuchalo. El que la tenga, que la traiga. Los retos que Mañana 28 traiga. de diciembre, el de o sea, señor Mier, vamos a buscarla, no es ningún golpe ya, ya, de ya, opinión ya, ya, de nada. Oigan, apenas ha hecho un campeonato digno, que es este que está acabando. A ver, A ver, voy a ver, señor Augusto Velosa, para usted del Medellín, ¿quién. Es el, el, el jugador más teso del año. Javier Reina con todos los méritos. Pases, gol. Se cansó de colocar pases, gol y uf, da la coincidencia que tanto, el, tanto Andrade Nacional como, como, como Reina ambos son caleños, tienen 31 años ambos talentos, volantes armadores, pases gol, cambios de frente ¿Cuántos goles hizo Reina? Lejísimos Reina, el mejor jugador del Medellín bueno, ¿Cuántos goles? Voy ya con Juan Diego Arroyame para usted, ¿cuál es el más teso del 2020 en Medellín? Pues hombre, se repotensiona el Medellín porque él venía de ser un jugador muy pechifrio en el 11 Caldas tuvo una figuración importante allí, pero no fue tan relevante aquí en el Medellín se mostró más y fue, y fue líder en el medio campo que todo el mundo se lo pidió y lo demostró Javier Reina. Don Elkin Lavó. Pues hombre, yo destaco a Mosquera Marmolejo. Y estoy de acuerdo con don Luciano, me parece que si no es por el arquero de Independiente Medellín este año, el equipo rojo hubiera sufrido mayor cantidad de goleadas o mayor cantidad de partidos perdidos. Me parece que fue el único punto bueno que dejó Aldo Bobadilla en este Deportivo Independiente Medellín. Pero como esto es un medio democrático, voy a contar los datos de Reina. Don Rafa Gol, ¿cómo le fue a Reina en materia de números? Mire, Reina en el torneo colombiano jugó 20 partidos, marcó cuatro goles... En Copa Libertadores jugó 10 partidos, marcó 4 goles. Es el máximo goleador de Independiente Medellín en este campeonato, contando Libertadores, ¿Ocho contando torneo colombiano, 8 goles. Ay, Pero para mí, yo me quedo con marmolejo. Hubo momento donde se, necesite, se necesitaba Reina y el hombre se esconde. más. votó dos penales de una forma. Cuando necesita el jugador, dale con ganas, con todo. Lo cobró como su apellido. Repítale cuántos goles ha hecho a don Mario Ardila, a ver si lo convence. Ocho. No, a, mí, a mí tampoco Ocho. me convence. Esa es una contra ¿Y cuántos goles se editó Manu Molejo para que la vergüenza fuera ah, no, no. mayor? Ditó, man, molejo, vergüenza ah, no, no, no, terminó ¿Ah, mal. La ¿Terminó, terminó mal, ¿Sí? es terminó muy mal. mal terminó mal. Terminó muy mal. Y se lo dije al Panzer y a Bolívia tiene que medir contratar un segundo arquero porque Luis Hernández Vázquez no da garantías. Bueno, conclusión. Tú eres asesor de ellos, te felicito. Y te parará muchas bolas seguramente. Sí, es de los... Javier Reina, es el más teso del 2020 en el Deportivo Independiente Medellín. Muy bien. Ese es Javier Reina. Entonces el más teso de Nacional, el rifle. Ha sido del rifle y ahora Javier Reina por Deportivo Independiente Medellín es un más dignidad. Los, ¿Ah? los, los caleños. Los caleños. Bueno, eh, esta pausa y ya regresamos. Vitrinas de lujo, 10 años de garantía, diseños originales, vitrinas de alta calidad, ciento de clientes satisfechos lo ratifican. Llámenos 312 734 8875 316 740 42 42, vitrinas de lujo. Oh, me las pensando en pensando, pensando en cuidarte en estos días de restricción. Estamos atendiendo desde nuestro WhatsApp 321-913-3000, opción 3, en nuestra página www.flamingo.com.co, punto, punto punto Flamingo, el almacén que le fío porque confía en usted. Ya abrimos las puertas de Euromurano a nuestra familia en Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. EUROSUPERMERCADO ya Estamos con Preife Formarte. Dictado todo por lo más texto. Llama al 444-4404 o ingrese a formarte.edu.co Prepárate para obtener un alto montaje en el ifex saber 11, Con Formarte. Formarte.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 Ya abrimos las puertas de Euromurano a nuestra familia en Bigadeña. Encuéntranos en la entrada del barrio El Dorado. Visítanos y conoce el ahorro efectivo que nos caracteriza. Supermercado. Y también estamos con el preuniversitario. Formas de prepárate para pasar a la Universidad de Antioquia de la Nacional. Como lo hizo, como lo hizo Reina, como lo hizo también Andrade. Claro que... Se presentaron y ¿saben qué? Pasaron en el preuniversitario Formarte. Dictado por los más tesos. Llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu.com. Formarte. También virtual. Dictado por los más tesos. Y pensando en cuidarte en estos días de restricción, estaremos atendiendo desde nuestro WhatsApp 321-321. 913-3000, opción 3, o en nuestra página www.flamingo.com.co, porque le recordamos que Flamingo es el almacén que le fía, porque confía en ustedes. Bueno, ahora sí, llegaron los vasos. Como en todas la navidad, Colanta trae este año los vasos de la granja Colanta. Prácticos bonitos y en diferentes motivos coleccionables. Me tocó la vaca. Vienen con el perro. Vienen con el caballo. Me tocó lo que me comí el 24 y me comeré el 31. Bueno, ¿cómo conseguirlo, señor Osorio? Facilito, recoja tres sellitos de las bolsas de leche Colanta. Más mil quinientos peditos. Llévelos. Al supermercado Colanta y se lleva el bacita. Aplican términos y condiciones. Colanta sabe más, sabe a campo. No olvides visitar www.colanta.com. Bueno, don Luciano González Sequea. Entonces, tenemos un minuto para conclusiones, Luciano, de todo lo que hemos, de lo que usted quiera concluir de este año 2020. No, eh, me faltó decir que ganó el América, bien ganado su título. Felicitaciones a sus hinchas. Eh, puso en evidencia América que para ser campeón le están dando una cartilla a los directivos, ¿no? No hay que hacer muchas inversiones, no hay que hacer no hay que gastar mucho. Hay que, oiga lo que dijo Velosa, que el señor dueño de la América se ahorró el 50% del salario del equipo en tres personajes. Que no invierta la América para que vuelva a ser papelones. Como el que hizo en la Copa Libertadores de este año. No, Lo que hizo Medellín este año sí es para olvidarlo, para replantearlo, y por eso yo creo que ahora con Bolillo Gómez debe ser otra cosa para el próximo año. Confío en Bolillo, es uno de mis técnicos preferidos, y la mayoría de jugadores que él trajo... Me parece que son buenos. Medellín definiendo entre dos centrales. Uno, Román Torres, ex selección panameña. O selección no venda, panameña, don Tulio. Eh, pasó por millonario Nacional, Román don Torres. Tío. Y el otro, Leighton Jiménez, el ex Medellín que está en México triunfando. Pero parece que lo de Leighton es muy complicado y se inclinarían por eh, Román Torres. Y. Lo que dijo el Gordo también es cierto, lo de Marco Daniel Riquelme, es un argentino que está en Bolivia, ese es el, que interesa, es el que interesa al Atlético Nacional. Bueno, me parece que es un 2021 de muchas responsabilidades para los equipos antioqueños, hay que protagonizar otra vez los torneos, hay que estar comandando la tabla, hay que estar dando que hablar en este, en este torneo de Di Mayor, y creo que esa responsabilidad también recae en la forma como se piense y lo que se traiga para los equipos en el tema refuerzos. Eso esperamos de Atlético Nacional y de Independiente Medellín. No hay, no hay que olvidar que a pesar que a los estadios en este momento no se puede ir por el tema de la pandemia, el ganar títulos genera mucha plata, genera bueno. ir a Copa Libertadores, Copa Suramericana. Señores Nacional y Medellín, hay que invertir, don Rafa Gol. Bueno, muchas gracias. Un número, Luciano, del 1 al 222. 40. El número 40, Simón Vargas, del barrio La Castellana. Cuatro personas, ven el programa, dos hombres, dos mujeres. Don Gustavo. 15, las estrellas de América. El número 15, para la, la joven Jennifer Ortiz, del barrio Buenos Aires. Seis personas, ven el programa, tres hombres, tres mujeres, ganan los premios. Despido con vitrinazos. Sí, señor, para la familia de mi amigo Juan Carlos Sierra, al tío Nelson Sierra y al hermanito Fernando Sierra, para Sandra, Luisa y Camilo en el barrio Campo Valdés. Familia Bolívar en Loreto, Carolina Grisales y su hija María Fernanda, que está cumpliendo 15 años por estos días. Ramón, Ignacio Arango, Néstor, Belandia, Rodrigo Mejía, en Petrán. A Jorge Londoño, Hugo Castaño, el profesor, a Leonardo Agudelo, a Rubén Barrientos y a Joana Velosa, mi sobrina que está cumpliendo años. Uy. Para doña Andrea Velosa, perdón, doña Andrea Peláez. ¿Cómo? Para Carlos Arias, allá en seis ¿Se en a la gracias por las atenciones de esta eh, semana. María. Para don, don Oscar García Eduardo, Carballo, en Bogotá que saluda muy bien a todo el grupo de Rafa Gol, para don Ricardo Valderrama, don Alex Valderrama, sí. para eh, Sid Mari, ya, y ya, para don hombre. Aníbal, y también para Dana Sofía en Sabaneta. Saluda a todo el mundo, hasta la familia Velosa que quiere meter. Saludos a Mario Ardila de parte de Augusto Velosa, Fernet Chica, nuestro camarógrafo. Bendiciones, John, muchas gracias por bueno, el trabajo. Y finalmente tengo el vidriado para Elvia Cañas, la mamá del Torito Cañas, que pase una feliz Navidad, queda saludada. Y para Leonardo Correa Ferrucho, nuestro sentimiento de condolencia por el fallecimiento del poeta Jorge Correa Tamayo. Para usted y su familia, realmente, nuestras oraciones. Se nos acabó el tiempo. Año. A todos, muchas gracias. Recuerden Feliz las año. palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tuvo Dios. Me hace vivir confiado. Dios les bendiga. ¡Feliz año, ¡Feliz año! 2021!